La pregunta es, ¿cómo se normalizan los datos en Talent? Vamos a normalizar datos usando el normalize y luego vamos a denormalizarlo otra vez usando el denormalize sorted Row. ¿Y cuáles son los datos que vamos a normalizar? Aquí ves que es un File Input limited que vamos a usar, así que en la carpeta de entrada hay un labels txt con este contenido. Y aquí ya puedes observar algunas cosas, que hay valores que tienen espacio al final o al principio, o en ambos lados. Hay luego eh, valores vacíos, como aquí entre los dos comas, y luego hay valores repetidos como Java y Java. Y también todos esos tres casos los queremos considerar en nuestro proceso. Así que vamos a Talent. Por el momento voy a desactivar el segundo sub subproceso y echamos un vistazo al normalize a su primer su proceso. Lo primero que hago obviamente es definir de dónde leer el archivo y lo dejo el resto tal como está. Lo único que he hecho aquí es aparte de definir dónde está el archivo, es, he definido un esquema con una columna labels de tipo string para leerlo y poner su contenido en la consola. Y vamos a desactivar el resto también para mostrarte la primera parte es simplemente leer el archivo tal como está y imprimir su contenido a la consola que es básicamente lo mismo como vimos aquí bien luego he seguido aquí con el normalize así que lo voy a ir activando como solo hay una columna es la única que puedo aquí normalizar y luego tengo que definir cuál es el separador de los valores de normalizar que es como ves aquí en el archivo también un coma en cada caso bien y esto ya sería suficiente para hacer una normalización pero queremos hacer algo más y para eso nos ofrece Talent aquí en los ajustes avanzados eh, una buena ayuda el primero es eh, eliminar los duplicados de la salida el segundo es eh, eliminar los espacios al principio y al final. Ah, perdón. El segundo es eh, deshacerse dejar, eh, de los string vacíos. Y el tercero es eliminar los espacios al principio y al final. Perdón. Bien, y luego ponemos esto en la consola. Y lo ponemos en memoria porque en el siguiente su proceso, leemos esta memoria otra vez Ejecutamoslo de nuevo aquí tenemos la entrada que ya vimos y aquí es la salida después de normalizar los datos y eso ya está bastante bien ahora tenía una idea en mente que he implementado aquí vamos a activar el segundo subproceso que aquí leo otra vez la memoria te acuerdas que es Aquí simplemente copiar el esquema, control A y control C, y aquí vas a Edit de esquema y haces, eh, aprietas control V, te pega el esquema. Así leemos los datos de memoria otra vez, y lo primero que hacemos es vamos a ordenar eh, esas etiquetas, esos labels que tenemos aquí, para luego denormalizar otra vez de forma los datos que están ordenados también puedes denormalizar con un t normalize, es en que los datos estén ordenados en este caso pero con datos ordenados así que he decidido aquí normalizar los labels otra vez con su ponerlo con su coma <coughs> y exponer en este caso el resultado simplemente en la consola y una cosa más, que necesitas aquí en el denormalized sorted row? Tal vez ya has visto, necesitas el input en rows count. ¿Y cómo saberlo? En este caso, como ves aquí, ya hay un fragmento de código. Lo podemos saber usándolo como parámetro, como variable de uno de los componentes eh, que ya viene antes en ese subproceso. Y el buffer input tiene un nb line lo encuentras aquí si quieres el buffer input si abres y miras las variables que tiene tiene el number of lines lo puedes arrastrar aquí dejarlo caer o también bien de otra forma empiezas a escribir escribirte buffer y por ejemplo control barra espacio y aquí va con las flechas al nb line y return ahí está el mismo fragmento de código bien y eso me permite ejecutar el proceso completo, agrandamos la consola, la entrada original, eh, los valores normalizados y los valores denormalizados pero de la nueva forma y aparte que están eh, ordenados alfabéticamente bien y esto es el ejemplo en Talent cómo puedes normalizar y también denormalizar los datos.